He venido a medicar donde las ovejas. Y he venido a medicar a Mo y quiero contaros su historia, ¿vale? Porque, porque es muy bonita y porque, bueno, porque está enfermo. Ya mucha gente que está aquí en el santuario lo conoce. Eh, y como veis, bueno, tiene toda la nariz, tiene un montón de secreción en la nariz. Hasta hace unos días estaba con sangre, ahora ya es solo la secreción. Y Moa es un, es un carnero que llegó hace ocho años de un caso en Navarrete en el que abandonaron centenas de ovejas. Dígale, me quiero dar con su patita para que le haga cariño. Eh, abandonaron centenas de ovejas en una nave para que murieran y había un montón incluso de cadáveres dentro de los beberos y los animales bebían ese agua. Un caso terrible, porque sacaron, entraron con un tractor, sacaron un montón de cadáveres, un montón de animales agonizando, y entre los que trajimos al santuario, los más graves que estaban, que eran bebitos súper pequeños, que no tenían defensas, que habían nacido en ese ambiente, estaba Mo, Y él estuvo como dos meses viviendo conmigo dentro de mi casa porque estaba tan malo que estuvo a punto de morirse un montón de veces. No podía ni respirar, eso hace ocho años, y por ese motivo yo para mí es ¡Sí! muy especial, le quiero un montón. Y hace tres años empezó con secreción, le llevamos al hospital, le hicimos pruebas, se le hicieron como un lavado traqueal, también se le cogieron hisopos de, de la nariz. Y tiene, bueno, desgraciadamente tiene un tumor, que se llama tumor exótico ovino, que es un tumor de origen vírico, ¿vale? pero que es un tumor que afecta a ovejas, y que, y que les crece aquí, en la nariz, tres años. La esperanza de vida, la verdad, todo lo que leímos en ese momento era de meses, pero lleva tres años maravillosos. Y, y bueno, un poco contaros su historia, porque es uno de los animales que, pues él tiene ese problema. Todo el mundo que viene aquí nos dice siempre hay una oveja con muchos mocos y tales, ¿mo? ¿no? Porque eso le produce un montón de secreción. Hace poco estuvo encerrado, recibiendo hasta un mes en tratamiento y ahora le veis, o sea, qué bien está, lo gordito que está, lo cariñoso que está y, y lo maravilloso que es del corderito que llegó hace ocho años más muerto que vivo a este carnerazo precioso, cariñosísimo, lleno de vida y gordito que soy. Bueno, es uno de, de los habitantes, pues hay muchos habitantes que tenemos en tratamientos crónicos con enfermedades crónicas, que todos los días hay que medicarles, uh, todos los días hay que cuidar de ellos, hay que estar muy pendientes, porque si no, <risa> que no hubieran podido vivir. Y os invito, pues eso que si queréis a Madrináramos, <ríe> los dará con su patita agradeciéndolo. Y que te quiero mucho amor, sí, te quiero mucho. Mamá va a estar siempre ahí, ¿Sí? Siempre. ¿Lo sabes? ¿Siempre? ¿Verdad que sí, la mamá? La mamá te quiere mucho. Tú lo sabes, ¿verdad? Lo sabes sí, lo sabe, mi mamá. Mi mo lo sabe, mi lo sabe. ¿Qué, queremos? ¿Qué quieres, ¿Qué quieres? ¿Quieres que te quiera? ¡Elepetita! ¡Ay! ¡Ostras! Que pesas mucho para subirte encima! Sí, cuidado con la manita. Para que luego digan